Bienvenidos lectores una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno El día de hoy iniciamos un nuevo vlog de lectura Es lunes, lunes 31 de agosto creo, hoy termina el mes Y yo estoy, pero que emocionadísimo, por septiembre tengo el hype hasta ribototota Y es que se vienen muchas cosas, ya se viene el camino a Halloween eh, mi especial de Halloween se viene en octubre, pero pues se tiene que empezar a preparar desde septiembre con algunas cosas, también como ya se los había dicho en el video pasado se viene la liga de las tinieblas se viene también el especial de Halloween de Cold Borton en la cripta así que hay muchas cositas que empiezan a salir por allá y por acá que nos preparan el terreno para lo que viene siendo la celebración más importante para las personas que gustan del género del terror Así que eso me tiene muy muy emocionado Y también pues preocupado por todo lo que yo voy a tener que hacer para el canal Pero aún así, miren, yo ahorita, en este momento, feliz y con toda la actitud Pero bueno, ¿qué estoy leyendo? Hoy comencé a leer un libro que yo creo que me voy a detener Ahorita son como las 4 de la tarde Ya no lo voy a seguir leyendo para terminarlo en septiembre y que sí entre en mis lecturas de septiembre. No quiero terminarlo en agosto porque ya hice el wrap-up, así que no puedo meterlo ahí. Lo quiero terminar ya a partir de mañana, yo creo que mañana mismo lo termino. Está haciendo una lectura bastante... Hijo de su pincha madre, ¿cómo le digo? Interesante, bastante fuerte, a pesar de que el libro está escrito de una forma bastante simple, pero aún así el mensaje se hace notar y es fuerte y claro y lo grita a los cuatro vientos. Es un libro que de verdad me tiene sorprendido, voy apenas en el 40%, pero ya creo que se está perfilando para ser una de mis mejores lecturas de este año. Estoy hablando del de libro Kim Ji Young nacida en 1982. Estoy seguro de que no pronuncié bien ese nombre, pero por lo menos así se escribe. Ya les había hablado de este libro en el Wrap Up, les dije que lo quería leer, lo recomendó, lo recomendó Lucinda en su canal. Y bueno, está curioso con Lucinda porque a pesar de que no leemos lo mismo, me encanta ver su contenido. Así que tenía un poco de duda sobre si el libro me iba a gustar a pesar de que me había llamado la atención. Sin embargo, ya les puedo decir que me está encantando. Es un libro que habla sobre cómo es la vida de una mujer coreana. De eso se trata básicamente, es como un coming of age, hermosísimo, a pesar de que no lo he terminado y bueno, hace mucho énfasis en la de, distinción entre cómo crece una niña y cómo crece un niño. Como les decía, es un libro que para mí está siendo fuerte porque me está haciendo cuestionarme y me está haciendo reflexionar muchas cosas. Hasta cierto punto también me genera culpa, aunque sé que tengo que trabajar mejor esa emoción que estoy sintiendo para poder entender bien qué significa o qué está significando para mí. Pero en un primer punto, la culpa sí es algo que me está haciendo sentir porque pues el libro demuestra que a pesar de que tú no hagas nada, si naces siendo un hombre todo mundo va a hacer cosas por ti y todo mundo nos referimos a las mujeres que viven a nuestro alrededor, así que no sé, como les digo todavía lo estoy procesando, trato de explicarlo pero aún no estoy procesando por todo lo que me está haciendo sentir es una lectura totalmente recomendada. Lo vuelvo a repetir, no lo he terminado. Pero incluso en este 40% ya es un libro magnífico. Así que si les llama la atención, léanlo. Está súper bueno. Yo considero que está muy cortito. Pero aún así la autora tiene algo que decir y es algo muy importante. Este libro eh, es, es un libro de una autora coreana. Pero fácilmente pueden aplicarlo a lo que se vive aquí en México. Así que... Es, es un libro increíble Quiero terminarlo pero no ahora Hasta mañana que ya empiece septiembre Para contabilizarlo en ese mes Y bueno, por aquí va a ser Esta actualización de este primer día Lo que voy a hacer ahorita Es ponerme a checar Acá en mi estantería De mi autor favorito Y empezar a checar algunas cositas Para el camino a Halloween Así que Hasta aquí me quedo nos vemos en la actualización de mañana. No sé cómo hacer esta actualización Solamente puedo decir que estoy devastado Acabo de terminar el libro de Kim Ji Jong nacido en 1982 Y... Qué obra Qué magnífica obra es este libro Qué importante es Qué necesaria es No sé muy bien cómo describir ahorita Cómo me siento Solamente les puedo decir que todos deberían de leer este libro es una historia en la que la autora se toma su tiempo para tocar muchísimos temas en un libro tan cortito que, porque es relativamente cortito pero toca muchísimos temas no los endulza no, no los dramatiza el propósito no es crearte algún tipo de repulsión sino simplemente mostrarte los hechos cada página era un bridge bitch facts, speak your truth porque es increíble y de hecho hay algunas partes en donde el autor a pesar de que esto es eh, ficción por así decirlo, cita eh, encuestas y estudios que se realizaron en Corea para sustentar que la información que te está diciendo es real, no se lo está inventando así viven las mujeres en Corea todavía al parecer así viven las mujeres en Corea hay una parte en donde el personaje más bien el narrador dice... El mundo ha cambiado, pero las pequeñas reglas que lo rigen aún no. Entonces es difícil tú poder avanzar cuando todas esas reglas te están deteniendo. Y es una realidad increíble que todos deberíamos de leer, todos deberíamos escuchar. Este libro, 5 de 5 estrellas, no tiene pierde en ningún punto y quedé... Como les digo, devastado. Porque eso no es, el, no es el final que yo. No sabía qué esperar del final. Entre más avanzaba yo y veía que llegaba al 100%. En mi mente decía. ¿A qué horas va a aparecer la rosa blanca aquí? ¿A qué horas va el aire de la Guadalupana? ¿A qué horas va a llegar? Pues sin decir muchos de spoilers, no llega. No llega y el final es bastante crudo. Que como les digo, no era el que yo esperaba. Siendo alguna no era el que yo quería. Yo quería ver a Kim feliz y de alguna u otra forma siguiendo adelante con su vida pero no obtuve eso y me pone triste porque incluso la misma autora lo dice al final aunque el personaje es ficticio es una vida muy parecida a la que le tocó vivir a ella y muy parecida a la que probablemente le tocó vivir a muchísimas otras mujeres y le sigue tocando vivir a muchísimas otras mujeres dentro de Corea y de todo el mundo así que fue un gran libro mientras lo leí y creo que ha dejado un gran impacto en mí que durante próximos días voy a estar analizando sobre qué ha dejado en mí y sobre todo cómo me puede ayudar a cambiar, porque así de importante es el libro, te deja analizando qué podrías eh, cambiar tú, entonces es, es una obra imprescindible en la vida de todos. Kim Ji Young, nacida en 1982, gracias Lucinda por animarme a leer este libro, y bueno, ya ahorita en la noche vamos a cambiar drásticamente de temática. Voy a dejar un ratito de reposar a estas emociones que tengo. Y después me voy a poner a leer ya Cementerio de Animales. Hoy me dormí casi toda la tarde. Así que no pude avanzar mucho en lecturas. Pero... Bueno, con eso voy a terminar este primero de septiembre, iniciando ya con la lectura de Cementerio de Animales. Por lo que he estado leyendo se lee rápido. Los capítulos, al parecer, son son cortitos, así que espero que esta lectura también, bueno, no que se pase rápido, porque me tiene que durar hasta el 19 de septiembre. <risa> al parecer tengo que leer como 25, 26 páginas al día. Es relativamente poquito, y pero yo aún sigo pensando en Kim así que por aquí lo vamos a dejar ahora y a partir de mañana inicia intenso cementerio de animales pues primero que nada, buenas noches. <risa> hoy ya es jueves. El día de ayer se me pasó por completo eh, actualizar. Durante toda la tarde estuve trabajando en el guión para un video y terminé muy, muy cansado. Mis ojos se cerraron y no se abrieron hasta apenas hoy en la madrugada. Pero no me afectó tanto en la lectura porque estos dos días he estado leyendo por la mañana en cuanto me levanto. Y por suerte durante ese periodo de tiempo estoy logrando cumplir con la meta diaria de páginas que tenemos que leer en la lectura de Cementerio de Animales. Según Chester sacó la cuentita y 26 páginas son las que mínimo debemos de leer al día para llegar bien. Al 19 de septiembre y terminar el libro completo. Así que en cuanto me levanto, leo un poquito y después en el trayecto de mi casa al trabajo sigo leyendo. Y ya en ese periodo de tiempo logro leer las 26 páginas. Hoy incluso leí un poquito más porque se me olvidó de lo interesante que estaba el libro. Porque ya llegan, bueno, yo ya llegué a la, a la primera como que situación intensa que sucede en el libro que tiene que ver con el atropellamiento de un muchacho y cómo su cuerpo queda todo destruido fue bastante asqueroso leer la descripción de cómo estaba el cuerpo del muchacho pero también impactante por todo lo que estaba pasando y cómo lo estaba viviendo el personaje principal que es el esposo de le voy a decir al esposo, creo que se llama John Creo que John es el protagonista Bueno, fue una escena de verdad impactante Incluso cuando la terminé de leer me sentí agitado Así como de, ay, ¿por qué acabamos de pasar, hermano? Esto fue muy intenso <risa> Y bueno, ahí voy, en esa parte voy en el 16% El ritmo en el que he leído ha sido bastante bien Voy al día a comparación de con It Que en la primera semana yo ya iba, miren Atrasado, así como en el último vagón del tren Ahorita voy en primera fila Junto con todos, por lo que he visto en Twitter a todos se les está haciendo una lectura bastante ágil Algunos ya van capítulos súper adelantados, lo van a terminar súper rápido Pero lo bueno es que lo estamos disfrutando Para mí que es la primera lectura está siendo un goce Y para los que es una relectura igual comentan que lo están disfrutando Así que eso se me hace muy padre Hoy también lanzamos el primer reto de esta lectura que es hacer un antifaz de gatito. Y bueno, hasta este punto yo ya había dos personas que subieron su antifaz súper súper padres. Hubo una chava que se lo pintó y le quedó increíble. Y otra hizo un antifaz de un gatito negro y me recuerda mucho a mi calabaza. Eso ha sido en cuestión de la lectura de... Eh, cementerio de animales tengo planeado así como voy bien a lectura y voy a jugar al vergas no sé cómo salga esto pero quiero también por la tarde empezar a leer otras cosas y con lo que voy a intentar hacerlo porque yo por lo general no leo dos lecturas de forma Así como que al mismo tiempo, por lo general siempre leo un libro nada más y el siguiente lo leo hasta que lo termino. Porque mi mente como que no puede con dos historias diferentes y las mezcla cada rato. Pero como últimamente he estado leyendo bien, quiero intentarlo. Y por las tardes quiero estar leyendo algunas cosas de Thomas Ligotti. Es un autor al que le traigo ganas desde hace años. porque Por una lista que vi, ese tipo de listas como de... Si te gusta Lovecraft probablemente te guste este autor y Thomas Ligotti estaba ahí en una de esas listas Creo que lo clasificaban como... no me acuerdo si era un autor de horror existencialista Desde ahí me llamó la atención y bueno y ahora me quiero poner las pilas para leer algunos eh, relatos de él a ver qué me parecen o sea, sí le tengo ganas, pero también algo de miedo. La primera vez que me interesó traté de leer un relato de él que se llamaba se llama La Medusa, pero como lo encontré en inglés me estaba costando muchísimo trabajo. Por eso me quedé con la idea de que este, este tipo escribe de una forma como muy peculiar y no sé si me va a gustar esa forma de escritura. Sin embargo, le quiero volver a dar la oportunidad para ahora sí adentrarme en algunos de sus relatos y ver qué me parecen. Pero como les digo, lo voy a intentar nada más, no me voy a apresurar con esto y a ver qué resultados terminan porque la lectura principal hasta el 19 de septiembre sigue siendo cementerio de animales, cementerio de mascotas, cementerio maldito como ustedes lo conozcan y bueno algo que en lo que también he estado trabajando estos días y que no les había enseñado es en mi nueva libreta para youtube o bueno para un lector nocturno en general Aquí estoy anotando como todas las ideas que se van ocurriendo para el canal o para Instagram o las redes sociales de este proyecto de un lector nocturno y la verdad es que lo estoy disfrutando bastante, sí quiero que sea una libreta exclusivamente para eso y estuve viendo algunos videos en internet sobre gente que hace bullet journal específico para su canal de YouTube y pues les estuve copiando algunas cosas de forma como general por lo menos para motivarme a seguir tipo la cantidad de como suscriptores que tengo en cada red social o aspectos de como cómo hacer imágenes o las imágenes para subir en cada red social algunos aspectos técnicos de los videos como en la corrección de color los porcentajes o números que tienen que ir en cada aspecto aquí está la página de ideas y más adelante tengo la planeación de septiembre para videos y la de octubre ahorita está libre no la he terminado porque apenas damos en septiembre y aquí pienso poner las lecturas que haga durante el mes y estos son como que los bullet points de la lectura que hice el mes pasado de cómo escribir sobre una lectura y esto lo tengo aquí porque también en esta libreta quiero escribir como mis opiniones De cada una de las lecturas que vaya haciendo Y pues estos puntos son para recordar más o menos en qué en qué me tengo que enfocar En cada una de las opiniones que escriba Probablemente lo haga solamente con las lecturas de, de este mes ya Las del mes pasado ya no, ya pasaron Así que tal vez desde Kim Ji Jong en adelante empiece a escribir aquí en mi diario Es como un diario de lectura básicamente Aunque también involucra diferentes aspectos de un lector nocturno me, Esta libreta la compré en Amazon, es pasta dura Y tiene su liguita aquí y su separador de eh, tela No sé cómo se llama eso Así que yo estoy disfrutando mucho eh, trabajando diario en esta libreta Y eso es algo que me mantiene motivado con todo esto de los videos y seguir leyendo porque por lo menos ya tengo un lugar en donde registrar las cosas y estar viendo cómo se mueven los números, esas cuestiones de los seguidores y todo eso lo puse y no tanto para obsesionarme con que quiero que suban, quiero que suban, solo que me gusta llevar registros para ver cómo se están moviendo las cosas. Bueno, creo que ya se largó mucho esta actualización, ya mañana es el último día que voy, que voy a grabar, no quiero que los videos terminen siendo tan largos, no porque no me guste que queden largos, sino porque el proceso de edición y de renderización se vuelve eterno. En el primer videoblog duré como 12 horas renderizando el video y bitch no tengo tiempo para esperar 12, 12 horas, incluso aunque lo deje toda la noche. Voy a tratar de no hacerlo tan largo o por lo menos si queda muy largo tener dos días para editar y renderizar el fin de semana y que no se me complique esa situación de Oh no, ya es lunes, no se renderizó y ya me tengo que ir al trabajo, tengo que apagar la laptop. Eso ya no quiero que me pase. Así que hoy aquí la cortamos. Nos vemos mañana. Oigan, así me bajé. Del transporte público, porque venía junto a una ventana abierta a full, ya que está haciendo un pinche calor horrible. De ese calor pegajoso, es asqueroso. Me siento más pegajoso que el hose que encontré otro día en mi mochila después de que pasó un mes encerrado en el closet con el calor de verano. Más pegajoso que eso me siento, pero bueno. Hoy es viernes, hoy terminamos ya este vlog y lo terminamos en una nota muy buena porque ya comencé a leer algo de Thomas Ligotti, es como un pequeño escrito que él tiene que creo que se llama En la noche, en la oscuridad o en la oscuridad de la noche esas dos cosas pero no me acuerdo cuál va primero y habla sobre la literatura de lo extraño explica a Ligotti desde su perspectiva cómo es que funciona y por qué nos gusta tanto leer sobre ese tipo de literatura, ese tipo de ficción que tiene que ver con lo sobrenatural y con lo místico. Es un escrito bastante genial que se los recomiendo a todas aquellas personas que gustan de este tipo de literatura porque... Eh, presenta sus ideas de una forma bastante interesante con ejemplos literalmente se siente como que estás en una clase y te está dando diferentes ejemplos y los desmenuza para que tú entiendas bien los puntos que él te quiere dar así que está súper genial ese pequeño apartado que leí en la noche en la oscuridad y por suerte no se me hizo tan pesado no es un relato como tal es un, es un escrito de su forma de ver la literatura, pero no se me hizo tan pesado. Me gustó muchísimo, así que estoy yo más que motivado para seguir leyendo cositas de, de Tomás Ligotti. También avancé un poquito, nada más, en la lectura del Cementerio de Animales, porque el día de ayer, como me pasé como dos capítulos de los que debía hoy, pues leí nada más hasta hasta donde tenía que llegar para no adelantarme mucho Ya mañana por, por la tarde, bueno no sé muy bien a qué horas Pero vamos a tener un sprint de lectura en Twitter, Chester y yo Y ya cuando termine el sprint vamos a hacer un en vivo Aún no decimos muy bien si va a ser en Instagram o en YouTube Pero el propósito con esta actividad de sábado es Invitar a las personas que están siguiendo la lectura conjunta para que se unan a él en vivo y platicar por ahí un ratito de cementerio de animales hasta donde deberíamos de, de llegar eh, porque no sabemos muy bien en qué parte va cada uno Así que no queremos decir tantos spoilers Cuando estemos en el en vivo Pero bueno, ese es el plan para el día de mañana Yo ahora me voy a poner a escribir otro Bueno, creo que hoy no va a ser un guión Hoy son nada más algunas notas Para otro de los videos de, de octubre Y ya ahorita en la tarde Después de que termine esas notas Voy a seguir leyendo ahora sí ya Un relato de Ligotti para ver cómo me va Así que como lo ven, terminamos en una buena nota. Esta semana leí un libro, el de Kim Ji-young, nacida en 1982. Comencé otro, el Cementerio de Animales. Y me estoy animando a adentrarme en la obra de Thomas Ligotti. Así que. Éxito es a lo que yo le llamo esta semana de lectura. Muchísimo mejor que en el blog pasado, que ni siquiera terminé de leer lo que me había propuesto. Así que, bueno, yo creo lectores que el día de hoy aquí voy a dejar este blog. Este Como les había comentado, no quiero que quede tan largo para que el proceso de edición no sea tan pesado. Así que espero que les haya gustado este... Este video Comenten en la parte de abajo Cuáles fueron sus lecturas de, de esta semana Que acaba de pasar Si les gustaron Si no les gustaron Y también no olviden Seguir a Un Lector Nocturno En las redes sociales Principalmente Instagram Twitter y Goodreads para que Sigamos el chisme por ahí por esas Redes tanto de lo que estoy leyendo Yo de forma personal como Las actualizaciones de, de la Liga de las Tinieblas porque pues aún seguimos con La lectura hasta el 19 De septiembre pero bueno Yo los dejo ya saben yo espero Que tengan una muy buena semana y que lean Un muy muy buen libro